mm um. video estamos acá eh, ya tres años tres siglos de au au bueno eh, esto me lo hizo la gata miren no sé si se puede apreciar ahí en mi nariz me lo hizo esta señora que está allá porque eres tan tan tan, tan perversa porque tu mirada produce odio porque me ignora bueno estamos aquí un mes después un siglo después eh, vamos a grabar un video vamos a tomar fotos eh, voy a salir a la calle con estos individuos de aquí con Carlos Ahí, y Angelo que está por allá que no se ve nada porque no hay, no, no, hay bom no hay bombillo en mi cuarto pero no importa pero ahorita vamos a salir y vamos a tratar de grabar un video estoy bien enérgico ahora ¡Ah, qué está pasando nos vemos allá bueno ya, ya estamos aquí estamos en la naturaleza como pueden ver aquí está Angelo Aún no me acostumbro a grabar con esta cámara porque es como que muy pequeña y no estoy viendo lo que estoy grabando La otra por lo menos tenía un, un, un ojo más, más pero más amplio Y a veces, o sea, he notado, he grabado videos antes que este Y he notado que se ve muy cerca de la cara Y me corta la mitad de la cara, pero bueno, que se va a hacer es lo que tengo Bueno, aquí estamos en el puente Un puente donde está un río y vamos a tomar unas fotos eh, por aquí, no sé, no sé dónde vayamos a tomar las fotos. No, no, no nos Lánzate, lánzate. No, no, no. no. no, no, no. no, no. Carlos ya se lanzó para allá, güey. Muy bueno, muy bueno. <ríe> <teoría> Bueno, antes de volver a la casa tomamos una foto y nos devolvimos allá. Bueno, mi gente. A la final no pudimos eh, tomar muchas fotos porque... Eh, o sea, estos muchachos tienen que hacer tareas. Bueno, este no. Este es un vago. Un vago. Bueno, y tiene que hacer tareas y... O sea, el de otro día, pero igualito seguiré grabando aquí en mi casa. Aquí está mi, mi, mi casa. Ay, hola, Night. Saluda. Saluda a la gente. Hola, eh. Bueno, Ángel, y ahora qué más De eso men Pensar. <risa> <risa> bueno, señores, y aquí está Night, mi gatita. Ay. ¿Por qué te ofendes? ¿Qué <risa> Нас вас раз, раз это Хармас, все спортивку хати, дас, И на найки, пацаны, слушаем Хармас, басы, Это стал любимый, ждет все жизни колбасы, сто пятьдесят ударов, тут пацаны, спать в кошку, школа колбасы, веселее пацаны, насласса, ты харбас, И спортивку хати, дас, и на найки, пацаны, слушают харбас, басы. Moga Béisbol <risa> Con esta tapa de, de, de no sé qué sea Pero ya me voy a aquí Tú eres malo Dale A la madre es que Se fue <risa> <bro>. Con <risa> rolo <risa> <¿Qué? risa> <¿Qué? risa> <Hay> otra tapa <risa> eh, Que te poncho de poncho Tenía <risa> tierra a la madre, ya va, ya va. Fight. La... Fight. Bueno, si graba más tarde, es que voy para la plaza con este individuo. Eh, sigo grabando y eso y, y, y lo monto pero de todas maneras si no llego a salir eh, eh, espero que les haya gustado y te espero que les haya gustado dale like suscríbete suscríbete suscríbete